Un Casor eh, se creó en el año 1992 por la fusión de dos asociaciones de, de padres y madres con hijos con sordera. La Fundación ofrece diferentes servicios, sobre todo a las personas con sorderas, en todas las etapas de la vida y en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito laboral. Desde hace ya varios años aquí en Gran Canaria tenemos un proyecto de acceso a la cultura enmarcado en la actividad que queríamos desarrollar junto con plena inclusión en conocer la figura de Benito Pérez Galdós. Ahora con el recurso de Gran Canaria accesible se va haciendo más accesible la cultura. Bueno, pues estamos aquí en la biblioteca eh, para conocer la figura de Galdós a través de una publicación que se ha hecho adaptada a lectura fácil para personas sordas. Es una metodología eh, muy interesante. Estamos atendiendo ...a un coloquio que está resultando muy interesante... ...estoy muy contento. Está haciendo una actividad preciosa... ...muy inclusiva, muy diversa... ...con muchísimos apoyos... ...me gustaría que se siguieran haciendo actividades... Eh, ...pues diversas y seguro que, que se van a hacer... ...y yo espero que así sea... Porque creo que ayuda, ayuda muchísimo a, a las personas que tienen grandes limitaciones para acceder a la información. Y esto es importante. Y cuando accedes a la información, accedes a la vida nuestros retos actualmente son pues que las personas sordas puedan tener una educación de calidad que puedan acceder a la cultura y al ocio sin ningún tipo de, de barrera eh, que puedan acceder a un puesto de trabajo igual que el resto de la sociedad o sea los pilares básicos que puede tener una persona para tener para llegar a, a tener una calidad de vida